Entrevista a Emilio López Cano, presidente de R Hispano. ¿En qué consiste la comunidad R Hispano? Sí, R Hispano es una asociación registrada en España cuyo objetivo es el de promover el uso del de R, del software R, entre un público hispano. Intentamos servir como punto de encuentro entre todos aquellos cuyo idioma principal es el español. Y bueno, la asociación surgió a partir de una lista de correo, de ayuda entre los usuarios que ayudaban y cada año crece gracias sobre todo a las jornadas de, usuario, de usuarios y usuarios de R eh, que se ha convertido en el evento de referencia sobre R en España. ¿Por qué es R tan popular? Bueno, es verdad que muchos profesionales de la ciencia e ingeniería de datos tienden a utilizar lenguajes más genéricos como Python, entre otros. Sin embargo, hay unos motivos por los que R se hace imprescindible en la mochila o en la caja de herramientas de los equipos que trabajan con, con datos. Eh, en primer lugar, R tiene origen en el lenguaje S, que se diseñó eh, específicamente para el análisis de datos en los años 70. Esto permite que personas con diferente formación informática, no necesariamente programadores, puedan participar en proyectos complejos centrándose en los métodos de análisis y no en la programación. Y por otra parte, R ha envejecido muy bien y una amplia comunidad de usuarios, desarrolladores e empresas contribuyen al proyecto con paquetes y herramientas que extienden la funcionalidad de forma rápida hacia los métodos más innovadores y con relativa eh, sencillez, y con, pero con todo el rigor siempre. ¿Aportan valor los datos abiertos al desarrollo de proyectos basados en datos? Desde luego, sin duda, los datos abiertos son una fuente de información muy valiosa eh, y hay muchísimos ejemplos como el, los, el análisis de los datos de la pandemia que todavía sufrimos hoy, el día que estamos grabando esta entrevista, eh, pero luego muchos más, por supuesto estadísticas oficiales, datos de competiciones deportivas y rendimiento deportista, datos medioambientales, socioeconómicos y y muchos otros. Muchos socios eh, y socias de R Hispano trabajan con datos abiertos en su ámbito profesional, ya sea académico o empresarial, desde, desde sus instituciones, los propios grupos locales de R Hispano dentro de, de otras iniciativas como R Open Spain. O sea, eh, sin duda son, es una fuente de información muy valiosa que todavía tiene que mejorar, pero, pero que, que estamos en el camino. ¿Puede contarnos alguna de las actividades que llevan a cabo a través de las iniciativas locales? Sí, la, las, las actividades más, más importantes que hacemos son las jornadas de usuarios de R que celebramos cada año, que se han convertido en un, en un congreso con todas las, las letras. Eh, y Normalmente las organiza alguno de los grupos locales de la sede donde se realizan las jornadas. Eh, el grupo, precisamente el grupo de Córdoba, está organizando las próximas, que eh, tuvimos, hemos tenido que aplazar el, el año pasado con motivo de la pandemia. Esperamos poder anunciar fechas pronto. Luego varios grupos locales de R, eh, tanto de España como de Latinoamérica, colaboraron recientemente eh, con la empresa te de tecnología Sutat en un evento online, encuentros en la fase R, que celebramos online eh, también durante la pandemia, con dos días de duración y bastante éxito. También con un grupo, con el grupo de Ecuador. Eh, eh, organizamos una sesión de, de, en el Congreso de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa en, la última, en el último congreso. Y luego los grupos locales realizan una actividad permanente. Por ejemplo, el Grupo de Madrid lleva más de 15 años manteniendo una periodicidad mensual de reuniones que anuncian en su red social Meetup. El grupo de Canarias ha organizado recientemente el grupo el evento Tabular Conf. El de Sevilla celebra jacatones de los que han salido varios paquetes publicados. Los grupos de Málaga, de Murcia y de Galicia realizan también jornadas y seminarios. En definitiva, es una actividad permanente y muy diseminada que, que, con una comunidad muy vibrante.